¿Me puedes repetir por qué estamos haciendo esto? Ya te lo he dicho, es la boda de mi primo y necesito el con traje Y el de la comunión no me sirve No me extrañas que has cogido unos kilitos ¿No puedes alquilar un smoking como hace la gente normal? No me seas pelma y cava Con suerte, si encuentro una chica, podré casarme con el traje ¿Tú? ¿Una novia? ¿En serio? Antes tendrás que salir de la cueva Venga, anda, ayúdame a sacar el cuerpo Tío, creo que la cara de... de este hombre me suena No sé de qué No estamos para jugar ¿A quién es quién? Venga, ayúdame a quitarle la ropa hmm, Bonito traje Bueno, pues ya está Venga, anda, vámonos ¿Mi ropa? Porque estoy en paños menores. Esto se lleva en mi vestuario victoriano. ¿Y este individuo? ¿Qué querraste ahora? Oye, amigo, no tendrás un euro para, para comprar algo para comprar algo de comer, ¿no? ¿Amigo? ¿Cómo que amigo? ¿Con quién crees que estás hablando? Hande, venga aquí, hagamos un trato En serio, tío, muchas gracias, tronco Me ha salvado la vida, muchas, muchas gracias Nada, hombre, en fin, me tengo que marchar Venga ya, ¿y ahora qué hago? What will you do? O como se diga en inglés